Señores, vamos con la otra información. Y es que eh, en la mañana eh, me llama un amigo con esto flow y me dice que la rubia del toque de queda está detenida. Cuando me dicen eso, yo pregunto el por qué. Hizo algo, eh, pasó algo, tú sabes, que a veces hay, hay gente que se rebelan, hace su problema. Mm. Y. Pasa de que supuestamente, según Difo, explica, tiene, si tienen el video fuera un palo, para que lo pongamos lo que dice el, el, el general Difo, el general o comandante Difo. No, no, Vamos a escuchar lo que dice Difo, donde se explica sobre la situación de la joven. La uh, joven.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 Rosa se hizo viral esta mañana. Telenor fue el primer portal que informó, dio la información del, del apresamiento y se hizo viral la imagen de Telenor. Pero hubo personas que vi que gente comentando. No sé si ella, pues yo creo que ella lo va a entender lo que yo voy a decir ahora. Rosa, debes ahora, o sea, nadie dice que tú no eres una persona, tal vez tú entiendes, que, era que fuiste seguida o... Tenía muchos pretendientes O tenía muchas personas que te conocían Pero ahora es diferente Tú sabes esto sí. Ahora ella tiene que cuidarse más Y me explico Ella ahora va a sentir lo que es La fama en verdad Entonces A ella sentir lo que es la fama en verdad Va a saber Lo que Cuando se viraliza Cualquier cosa que ella haga ella que tendrá que tener ahora un manejo muy cuidadoso porque con ser figura es muy chulo tú te buscas tu país de peso que se lo he dicho Pero, a mi amigo Neto es difícil, hay es difícil. cosas que ya tú tienes uno tiene que cohibirse limitarse limitarse y hay cosas que ya se va a tener que limitar lo que te pasó hoy que se hizo viral que estuvo presa son cosas que ella va y entendiendo al, a, al pasar los días a pasar, a pasar el tiempo porque cuando tú ya eres una figura, prepárate de Casimira, dueño del circo, la Bernie, Alofoque, todo lo que sea de algo tuyo negativo o lo que sea, ¿sabes? cualquier cosa, inconveniente que pase, se va a servir en las redes. Pero muy. Entonces, ya cuando tú tienes ese nivel de fama, neto, tú tienes ya que cuidarte más. Es así. Te dice la voz de la experiencia. No, no, te lo estoy diciendo, te pregunto yo. Claro, no es así cuando usted, eh, popularmente, vamos a decirlo así, un chin de sonido. Usted tiene que, cosas que a veces tú no quieres ni de, dejar de hacer, tiene que tomar esa decisión porque están pendientes a ti más ella, que es una mujer, y tiene muchos seguidores ahora y se hizo muy viral. Todo el mundo sabe quién es ella, ella tiene que cuidarse un chin más grosa, que es nuestra amiga de... de eh, hace varios años le aconsejo como amigo que hay que mantenerse muy vigilante porque a cualquiera le pueden hacer un daño y sí. sí, así más ella que tiene ahora mismo el ojo del huracán no y muchas personas eh, y prepárate porque todo lo que vaya a involucrar hasta cosas del estado vienen críticas por ejemplo una persona que me escribió ahora mismo ahora me mismo me preguntó por un contenido de ella que le mandé el contenido que tú me mandaste, sí. se, lo mandé esa, se lo mandé a esa persona. Y yo sé que esa persona cuando hable en el programa le va a dar fuego a ella y le va a dar fuego a la policía. O sea, que tenemos que tener que hay que saber lo que es las redes sociales. Las redes sociales te benefician en un, en un aspecto, pero te restan en otro. O sea, ya tú tienes que saber que cada cosa que salga tuya sea no aclarada o aclarada, los medios se van a hacer eco y todo el mundo se va a hacer eco y te van a comer, te van porque la fama tiene algo. Te, te da muchos beneficios, pero también te da un, un, un, un, una exposición pública que ya tu vida no es la misma. O sea, ya, ya tú te limitas a hacer cosas. Hay cosas que te, que te pueden afectar directamente. Y ella tiene que cuidarse en ese sentido de saber ya ella hoy sintió lo que son las redes. Cualquier bueno ya, bueno ya ha sentido lo que son las redes porque se hizo viral, la, pero la, la, ya la. en el sentido de que cualquier cosa que ella haga ah, no se puede no cuidar. No se puede cuidar porque es que todos los medios de comunicación van a hablar sobre ella y van a decir cualquier cosita de ella. Tiene que tener mucho mucho mucho cuidado. Eh ¿tú le vamos a mandar un saludo entonces a ella de flow? Saludos a Rosa, mi amiga. Rosa. Mi amiga. Espera, eh, y, y Hoy pensábamos que Rosa Iván no iba a acompañar. Está está un poco... Es tiene ocupado. muchas cosas que hacer. Incluso porque ella tiene su trabajo también. la saludo gente. Saludos a Omar, Omar no, Fran, viendo el programa. Omar Fran, mío personal. Sí me apoya Omar Fran a mí. Te tipo. quiere pila. Bro. Sí, sí, Omar Fran es mío, mío, mío. Un saludo a Neki. todo el mundo está esperando el video. Un saludo a Neki. Neki, si no, ya lo demás un saludo Sin dos feliz. veces. ¿Ya cuándo va a cobrar? Estoy feliz. <risa> Mío, mío, los mutantes son míos, son míos, los bueno, mutantes. Uno, eh, una pregunta, flaco, para ver si los muchachos les pasaron el top 5 de esta semana. Ya actualizado. El actualizado, pregunta. Sí, ok. Nada, señores, vamos a una pausa. Luego del top 5, vamos a venir hablando sobre la nueva canción y sobre el nuevo proyecto de los mutantes aquí en Los Osobrosos.